Quiero ser millonario, quiero tener dinero Quiero tener una familia, quiero tener el mejor cuerpo posible Quiero ser exitoso Quiero, quiero, quiero, quiero Entiendo ¿De verdad lo quieres? ¿De verdad estás dispuesto a pagar el puto precio que has de pagar? Veréis, cuento una vieja historia Que había un joven que quería conseguir Éxito y dinero Y para ello fue a un gurú y le dijo Quiero alcanzar tu mismo nivel de éxito Quiero ser tan millonario Como tú lo eres A lo que el gurú respondió, ok, perfecto te veo mañana a las 4 de la mañana en la orilla de la playa. El joven quedó extrañado con la respuesta del gurú. No obstante, al día siguiente, 4 de la mañana, estaba con su ropa deportiva en la playa. Entonces el gurú cuando lo vio, le cogió de la mano y le preguntó ¿Cuánto deseas tener éxito? A lo que el joven respondió Más que a nada en el mundo. Entonces el gurú le cogió la mano y los llevó mar adentro. A medida que empezaban a nadar hacia dentro del mar, el joven se empezaba a preocupar. Hasta que llegó un punto donde el joven impotente por estar allí dijo, esto es una locura. Yo he venido aquí a ganar éxito y dinero. No aprender a nadar. A lo que el gurú le respondió, nada. Nada más profundo. El joven enfadado le dijo, podrás tener más dinero. Podrás saber cómo conseguirlo. Pero estás jodidamente loco. A lo que el gurú... Desde la lejanía, una vez más le volvió a responder ¡Nada más adentro! Pensaba que querías tener éxito Cuando el joven nadó hacia él, el gurú lo cogió por la nuca y lo hundió bajo el agua Hasta que el joven estaba a punto de ahogarse Una vez ahí, le sacó la cabeza Y le preguntó ¿En qué era lo que estabas pensando cuando estabas ahí abajo? A lo que el joven, balbuceando, respondió solamente en respirar a lo que el gurú contestó cuando quieras tener éxito con la misma fuerza que has querido respirar cuando estabas ahí debajo va a ser cuando tengas éxito en ese momento en que tenías la cabeza debajo del agua a punto de ahogarte lo único que pensabas era en respirar ni en quedar con tus amigos ni en tu familia, ni en salir a la calle ni en ver un partido de bueno, baloncesto únicamente en respirar cuando quieras de la misma forma el respirar como quieres el éxito entonces lo tendrás. Veréis, y es que la paradoja de todo esto, el resumen, es que todo el mundo quiere tener éxito, todo el mundo quiere ser millonario, todo, todos quieren cosas, pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar? ¿Cuántos quieren ser exitosos o cuántos quieren ser millonarios antes que salir de fiesta? ¿Antes que ir a una vuelta con los amigos? ¿Antes que ver una película? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar por aquello que quieren conseguir? Y es que quiero que entiendas que si quieres tener éxito... Vas a tener que estar dispuesto a sacrificar todo Vas a tener que estar dispuesto a sacrificar horas de sueños, amigos, familia Todo por conseguir ese éxito Y una vez que seas capaz de sacrificar todo eso Tendrás éxito Ahora bien, ¿qué es aquello que quieres conseguir? ¿Qué es lo que te conmueve? Me gustaría que por un segundo te planteases en tu cabeza la pregunta ¿Qué es lo que quieres conseguir? Un segundo ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Bien Ahora quiero que me seas honesto, honesta Y me digas ¿Estás dispuesto A sacrificar todo y más Por conseguir ese puto sueño? ¿Estás dispuesto a pagar El puto precio que hay que pagar Por conseguir aquello ¿Es lo que estabas pensando? Una vez que esté dispuesto A pagar el precio Lo conseguirás Mientras tanto, bueno Podrá ser alguien mediocre. El mundo también necesita gente así. Chicos, si el vídeo os ha gustado, agradecería mucho un like, que os suscribieseis. Y que es que nos vemos en el próximo vídeo. Mil gracias por todo y recordad... Cuánto estáis dispuestos a dar por conseguir vuestros sueños.